Acepta, con humildad... Pues, Permiso, no es con Ramón que estoy quillado, es con el jefe de ella ahora. <ríe> Acepta, pues con, humil con humildad su suspensión del programa Radial. El comunicador Ramón Tolentino, suspendido como panelista en el programa Radial, Esto no es radio, aceptó la decisión del grupo corporativo a los Alofoque Media Group. Con un, acepto con humildad y transparencia nuestra suspensión, manifestó Tolentino en un video colgado en su Instagram. Según él, la suspensión como talento fue tomada luego de someterlo a votación en una junta directiva del grupo y no fue de una sola persona. La decisión del grupo se explicó, se emite por tiempo indefinido luego de que el panelista durante el programa se transmite a través de la emisora a los Fox 99.3 FM dijera que Elías Piña tiene que tener vergüenza de lo que tiene como representante, es una payasada lo que está haciendo el senador por Elías Piña, Iván Lorenzo le reprochó preguntándole si le había invitado a ese programa para, dar, para decirle payaso y antes de que el congresista se retirara de la cabina, Tolentino le vociferó que se vaya para el carajo vamos a escuchar lo que dijo Tolentino acepto de manera humilde y transparente la decisión unilateral casi, decir, porque solamente fueron dos votos disidentes, pues la suspensión mía como talento, porque la decisión de la administración se toma no solamente para un talento o trabajador, sino para cualquier decisión, tan siquiera hasta para comprar tinta, pues allá existe ese consenso. Gracias a ustedes pues seguimos firme en apoyar esto no es radio bendiciones y el señor los bendiga señores para mí él no hizo nada malo porque aquí se ha pasado la vida entera tapando la gente los ladrones los sinvergüenzos tú eres uno que te gusta tirar a la gente para adelante lo que está haciendo mal los funcionarios tú Jorge, pues vienes tú a decir que está mal no, hay que decirle las cosas como son a todo el mundo, no porque es libre de presión es libre de presión no, no, no, no, para el carajo, que se vaya para el carajo, es una mala palabra, es lo que tiene que hacer el senador si no le gustó la, eh, la acusación que te vamos formalmente a demandarte, por daños y perjuicios y, y difamación vamos a demandarte a ti, pero no que venga el señorito a los foques y dice, decisión unánime, vamos, yo no vuelvo más al programa. No, es un sonido también, eso sí. es un sonido. Es un sonido para tapar la payasada también del de, de, de lío, de convivir, con sí. que, okay. para tapar eso también. Es. Pero Tolentino, yo creo que no se debe dejar de utilizar eso, muchachos. Claro. Ahí tenía que estar en el programa, que, que él estaba, ahí, a donde se pegó, ahí era que tenía que quedarse. O, con Salvador Orguín y, y Lando Fino. No, no, no, pues que aquí, aquí hay más potencia, tú sabes, aquí hay más. Pero Tolentino tiene tanta fuerza que un canal de, de YouTube lo sube, ya tú sabes. Así es. él ¿No tiene porque no tiene paño tibio. Él no tiene filtro para hablar de decir sí la cosa. Ah, ah, también. Él lo que debió, a lo fue que quería, lo quería ir a él. Yo voy a coger un día para yo venir. Bueno, no es cuidado cuidar de suyo para venir, eh, este salta para atrás. Porque ese, eh, eh, ese, eh, los seguidores tienen que ser borrego de, de, de a los foques. Ya yo, ya yo no los necesito ni un chin. ¿No entiendes? Porque eh, quiere jugar con la inteligencia de la gente. Sí. No, de Tolentino. <risa> de Tolentino. <risa> no, no, oye, lo que yo no puedo, lo que yo no puedo es hablar, oye... Es hablar mal de él y seguirlo. yo no lo sigo. Yo no lo sigo. Yo no lo sigo diciendo lo que es. Diciendo la verdad. ¿Tú entiendes? Aquí no se está lagando, a él. No se está lagando, Se está diciendo lo que es. Y todo lo que sube baja. Claro. No, y el, Mira el ejemplo a las asas cogería ahí. Y en la entrevista, realmente Tolentino se molestó porque el senador se le, se le subió la cerveza como decimos aquí. Oh, él empezó de una manera arrogante a responderle las preguntas que Tolentino le hacía, entonces él para rebasar y evitarla, pues empezaba. <risa> Pero tú no me tienes pues, ahí. ahí, no para mandar amable? Entonces Tolentino cogió ¿Tú no pique. Ahí lo, lo... espérate. Ahí fue que Tolentino pues cogió pique. Tú no tienes el reconocimiento que, que que le hicieron. ¿Qué le hizo el PRM y el PLD? Espérate amable. <risa> tiene que subirme eso ahí una vez. Entonces viene este hombre sabiendo que tiene muchísima cola que le pise su, su partido. Viene de que hacerle un reconocimiento. <risa> hacerle un reconocimiento. Tiene que, cuando tú vayas a traer algo, traerlo para todo el mundo aquí. <risa> ¿Tú entiendes? entiendo. más te digo, no quiero ahorita comerte esto puco pueco allí. <risa> Para que venga ahorita, está aquí. Eh, par... eh, eh. Ya yo te dije. Pues bien, está bien, Torrentino tenía que decir un poco más. ¿Por qué se paró? Que no iba a aguantar no todo el mundo que se sienta. Que con, aguanta con la verdad. No, eh, no, no. Que le con dice. personas que sepan, de panelistas que sepan debatir. También. ¿Me entiendes? No, no todos no todo políticos no, se sientan. Con con argumento no. güey. Con argumento, ¿por qué se paró? porque Él no inició un argumento, fue Jorge. Fue después que al no aguantar dije, y tú me dijiste payaso sin él Ay, haber dicho y me nada. Se va, y se paró payaso. y me voy. Porque es una falta no de respeto. Conviene. Y te lo entiendo. pues vete para el carajo entonces, ¿por qué, le ¿Por, ¿Por qué no se va a hacer la luz de PLD? Todo el mundo le dice de todo a ese y, y ese es con argumento discute. no entiendes? Entonces, eh, tú sabes que aquí. <risa> tú sabes que aquí, <risa> Oye, tú sabes que aquí la política se basa en personas sin mente, si los si lo políticos se basaran en, en intelectuales en personas educadas, no, no pasaran estos shows porque pues, él sabía lo que venían todos, todos esos rafagazos que no claro. le iba a, a responder pues tú crees que es algo loco eso ya no, eso está claro. ya claro y, y, y, y me excusa a él, que, eh, ¿tú entiendo? no de ese, de ese coro de ese coro que no puede decir blanco que es negro ¿Tú entiendes? Así, Benomán. ¿Tú entiendes? Que se está levantando a las 3, como que quiera, tiene que mandar a los cuartos. Usted puede levantar a las 2 de la mañana, cortarte a las 1, y nosotros tenemos que ver con eso. Claro, no tenemos que ver con eso, nomán bueno, tiene que mandarlo como quiera. Usted le puede levantar a las 12, cortarte a las 1, no me hable de hora. Sí, sí, no me hable de hora, dije <ríe> que, que no. Claro, ya todo está en teléfono. Oye, oye, oye lo hay. <laughs> Mora el teléfono.